Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, por supuesto, hoy voy a estar haciendo un video hiper, hiper, mega archi corto. Simplemente es para dejarles este código que es mi código de Scavenger Hunt de la búsqueda del tesoro. Lo tienen aquí en la descripción. Simplemente era para eso y para agradecerles un montón porque el canal está creciendo a pasos agigantados, chicos. Muchísimas gracias, espero que les sirva este código que les estoy dejando. Simplemente lo colocan en, el, en la página donde tienen para, para, obviamente, para colocar lo que son todos los códigos. Y simplemente con eso ya les va a estar funcionando. ¿Qué les da? Bueno, simplemente tiene que hacer eso y eh, van a poder obtener misiones para eh, obtener ciertas recompensillas. Bueno amiguitos, muchas gracias y nos vemos en el campo de batalla. Y como siempre digo, en la próxima. Chau chau.